Horno, cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo. Yo espero que este año tú reajungas tu objetivo. No sé cuál será tu objetivo: eh, aumentar la masa muscular, demagrir, tonificar, meterte en forma, tomar la fidanzata, tomar el marito, cualquier cosa que tú voy, voy, pues este año debe meterle empeño, empeño, empeño y debe creer, creer. El giorno de hoy, que como vos te guardar, he portado cuesta corta que es la mejor amiga. ¿Qué cosa hago hoy, Pacho? 7 ejercicios con la corda para pérdida de peso, pérdida de peso, que voy a hacer, voy a hacer un circuito de 45 segundos por un ejercicio con 15 segundos de recupero, voy a hacer 7 ejercicios, eh, les recuerdo, si tú ancora no, no, no, no tuve mucho bien con la corda, puedes hacer que 30 segundos, 16 fortes, un minuto, 2 minutos, lo importante que que tú le metas el empeño y, y si hay las condiciones, tú puedas aumentar, aumentar, eh, salir, salir, salir, porque si no el cuerpo eh, siempre rimane en la zona del confort. El día de hoy, como es una pérdida de vestuario, se opta otros ejercicios, pe, con la corda, con la corda. Yo aspecto que tú, ah, estamos iniciando el ano, ta, le metas todo eh, el empeño, la y la... Tú te la fuerza, me quiero la, la maleta porque fano. 30, 30 grados, 31, 32 grados. Uno pueden, como pueden moverte guardarle con estas montañas de bello, bello Antioquia, Colombia. Ok, vamos a mover un poquito las brazos las brachas, los brazos No sé, sí, me piego un poco, me piego, me piego un poquito. <risa> mi asistente, venga mi nicotine, guarda se puede, viene acá. Guarda, ahora es mi asistente, guarda, mi asistente que nos acompaña. ¿Tú, ¿Tú cómo te llamas? Samuel. Samuel, hola Samuel, salúdame toda la gente de todo, de todo el mundo, Italia, Colombia. Saludos, saludos, saludos. Muy bien, el Próximo campeón, el próximo vea, ¿no? Toca los cinco, toca los cinco, toca los cinco. Ah, así, la energía explode. Muy bien, muy bien. Él no, él no puede hacer esto, él no puede hacer esto porque ya es un poquito exigente pero, y avante y podemos hacer algo como, pero los niños también volen para un poquito de actividad física no solamente en la televisión en playstation eh, que le ayuda para el desarrollo psicomotor ok <ríe> prepárate que vamos a iniciar <ríe> aproximadamente puesto dura 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos que te van a ayudar a, a la pérdida de peso, importante para la pérdida de peso es importante una sana y correcta alimentación, alimentación al menos yo concilio de hacer estos ejercicios al menos de, de 2 a 3 vueltas por semana mangiare bene, dormire bene eh, y una otra cosa siempre positivo y no mulare a la prima dificultad porque tú soy si un guerrero, pues si, sí, nuestros objetivos Mira comando. ok, andiamo ok, vamos a iniciar nuevamente mi asistente, Samuel no Samuel, bueno mi asistente Samuel ponme el timer ahí, póngame el timer <risa> nuevamente, nuevamente, nuevamente, cuéntame uno, dos, tres. 3, 2, 1 0, ok, ok, ok, ok vamos a saltar en normal en normal, 45, 45 segundos en punta de pie en punta, en punta, en punta, en punta Sí, así va, vale. <risa> Punta, punta, punta. Pues estos ejercicios te ayudan a, a la pérdida de peso. Importante, ayúntele una sana y correcta alimentación. Sí, sí, sí, vádalo Lentamente, en punta, sin paura, sin problemas que tú te espaldas. 45 segundos. Salto, salto, salto, salto. Si tú te no hay problema. Inicia. Nuevamente, nuevamente piano piano, despacio despacio en punta, ¿verdad? en punta en punta ok, uh, dad eso el segundo el segundo que vamos a hacer vamos a tirar el pie de avante, avante avanti el pie de, avanti, avante avanti el pie de, avanti, vale. avante <tose> Adelante el pie. avanti, esto es, eh? uno, dos, lentamente, lentamente lentamente sí. ah. Ah. 45 segundos tú ja, ja, ja. no siempre vaya a tu ritmo vaya a tu ritmo ja, ja, ja. pérdida de peso año nuevo vida nueva eso no es bagliato. no importa no importa continuo continuo si sí, si sí, si sí, si sí. se la falla Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, continuo. Sí. Ok. El próximo, el próximo, el próximo. ¿Qué vamos a hacer? Abro kiudo, abro kiudo, abro kiudo, abro kiudo, abro kiudo, abro kiudo, abro kiudo. Abro kiudo, abro abro. Kiudo, abro, kiudo, abro. Kiudo, abro, abro. abro. abro, abro. abro, abro. Q2 HAW, Q2 HAW, Q2 HAW, Q2 HAW, q Este se ahora se Adesso, vamos a llevar ginocchio su, rodillas arriba, rodillas arriba, tipo skipping, tipo skipping. Si sí va, si sí va. Su, su la del ginocchio, arriba la rodilla. Lentamente. ¡A tu ritmo! ¡Continúa! ¡Continúa! Adesso, adesso. ¿qué vamos a hacer? Talón indietro, talón indietro, talón indietro, talón indietro, fada, talón indietro. Vamos, vamos. No balón, no balón. Uh. Uh. Se siente, ¿no? Ah. eso Con un solo pie. Con uno solo. Cambio. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Cambio. Continúa, continua. Continúa. Continúa. Continua, no importa que te lo escarpes Continúa. Continua, continua. continua. Vamos, vamos, vamos, Córdoba. Vamos, Pablo. eso, ¿qué cosa hago? Voy, voy a andar, voy a andar indietro, indietro, ir, indietro dietro indietro, En dietro. en dietro. indietro dietro dietro dietro Voy a cruzar. Voy a cruzar. Voy a cruzar. Pérdida de peso. Pérdida de peso. 1 2 3. 1 2 En 1 2 En dale. 1 2 En 1 2 En uno. 2 en Uno, 1 2 en 1 2 en encrocho. 1 2 en Uno, 1 2 en encrocho. 1 2 1 en Gracias a Tutti, por fare por estos ejercicios de pérdida de peso. Habíamos fallado, pero no hay problema. Lo importante es continuar con la constancia y con tu, tu perseverancia. Rayungimos tantísimos objetivos. Gracias a Tutti, por fare por estos ejercicios fisima, De cuore, Pablo.